Eh, en el día de hoy, el Departamento de Migración inició muy temprano en la mañana operativos de recoger y eh, buscar inmigrantes indocumentados y en el caso específico, pues, de los haitianos. Mucha gente dice, ¿por qué es que nada más deportan a los haitianos? ¿Pero por qué es que nada más le caen atrás a los haitianos? De, dentro de todas las nacionalidades que residen en este país y que viven aquí, usted puede estar seguro que no, desafortunadamente los nacionales haitianos son los únicos que no hacen vida en este país. Los haitianos... Eh, lo, número uno, no pagan impuestos. Los haitianos no pagan impuestos. Los haitianos se mudan en este país porque por la situación tan precaria que viven en su eh, República de Haití. Y dentro de esas precariedades, pues vienen a este país, se mudan en una construcción, no pagan impuestos, no generan ningún tipo de ingresos para nuestro país. Simplemente son empleados y ese dinero, pues, lo, lo envían a su país, a Haití. Eh, nosotros no estamos de acuerdo con que solamente nos enfoquemos en los inmigrantes haitianos. Cabe resaltar que Haití es el socio comercial principal de la República Dominicana. Nosotros lo que tenemos que hacer como país es, número uno, asegurar nuestras fronteras, de que todo el que quiera entrar al territorio dominicano pues solicite un permiso de entrada, dígase una visa, eh, o un permiso de residencia o un permiso de trabajo, y que el gobierno pueda capitalizar y generar ingresos con esos permisos. Porque actualmente pues los haitianos residen en este país, no, pagan muy pocos impuestos porque hay impuestos al consumo que vienen automáticamente incluidos en los productos que usted adquiere en los supermercados, pero no pagan ningún tipo de renta o fee, como dicen, o cuota, por residir en nuestro país. Entonces, pues, si el gobierno regulara de manera eficiente los permisos de residencia, los permisos de trabajo, con un tiempo de renovación, pues puede generar ingresos. Incluso parte de los ingresos que se gastan pues con las parturientas haitianas. Pues para los que no lo saben, según una publicación del periódico El Nacional, en el día de ayer, pues cada cinco minutos nace un niño haitiano en nuestro país, cada cinco minutos. Pues las parturientas haitianas, debido a las precariedades que hay en su país, cuando están a punto de dar a luz, pues cruzan a nuestro país para dar a luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner en un estatus migratorio, de supervisión o regular, no irregular como están ahora, a todos esos nacionales haitianos que están en el país. Si usted, y le ponerle requisito. Requisito número uno, tiene que tener un empleo. Requisito número dos, tiene que tener una prueba de residencia. Tiene que traer una constancia de que usted vive en este país y de que usted está pagando alquiler, o vive en la casa de alguien, de que usted no vive en una construcción, de que usted no vive abajo de un puente. Número dos, tiene que traer su pago de impuestos por trabajar aquí en calidad de extranjero. Porque los extranjeros, se entiende que un extranjero, cuando migra hacia este país y reside aquí, es porque eh, reúne las condiciones, y a eso, pues, se le pone algún tipo de impuesto. Y, número, y por último, usted tiene que periódicamente firmar un libro donde haya constancia de que usted mantiene ese estatus, de que usted no se mudó y entregó la casa, o de que ese papeleo simplemente se lo hizo un abogado, un notario, para que usted pudiera aplicar por su permiso de trabajo o permiso de residencia. Mientras tanto, pues el sector de la construcción se ha lucrado muy bien de ese estatus irregular. Eh, también el sector agropecuario, ya que la mayoría de los, del campo está lleno de haitianos. Y los dominicanos, pues hemos vendido nuestra vaquita, nuestra finquita en el campo y no hemos comprado un motoconcho en la ciudad y no hemos puesto a motoconchar. Y lo que no estamos motoconchando estamos tachando, Lo que no estamos tachando, estamos trabajando. Pero el campo se ha descuidado. Y ya el campo lo manejan las grandes empresas, en su gran mayoría. Ya muy pocos campesinos, pues tienen su tierrita y viven de su cosecha. Y con la visita sorpresa del presidente Danilo Medina, pues eso se ha venido relanzando con los préstamos y las ayudas que entrega el presidente Danilo Medina en cada una de sus visitas sorpresa. Así que vamos a, vamos a esperar que nuestras autoridades pues le pongan ojo a eso y empecemos definitivamente a ponerle atención a los inmigrantes